Una feliz Navidad para todos, les deseo a Willy Rey. Espero que la paz un próspero, un próspero año 2020. Espero que nos sigamos viendo por acá cantando y pasando bueno. Y este es Willy Rey para todo el mundo.